Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya nos encontramos aquí transmitiendo, como siempre, nuestro programa de Conciencia Tech, que pasa a través de la página de Facebook de Conciencia Tech, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, y a través de la estación de radio Tráfico 109, que es la estación de radio del Tecnológico de Monterrey en Puebla, y también en su página de Facebook con nuestro productor Andrés Bernabé, que siempre eh, edita nuestro programa y le queda, la verdad, muy, muy, muy padre. Saludamos a todos, eh, culminando ya un periodo, el lunes es la graduación aquí en el campus y bueno, pues nos, nos integramos ya al periodo de verano, donde Raúl va a estar muy, muy trabajador. Yo, por el contrario, voy a estar tomándome... Algunos días de periodos vacacionales a lo largo de la semana que entra y dentro de dos semanas, diez días. Así es que estaremos, mientras Raúl trabajando con todo, yo estaré flojeando con todo. <risa> muy bien, David, pues, ¿qué tal? Pues me da gusto verte y me, me parece muy pertinente la frase, lo que hagamos, hagámoslo con todo, ¿no? Este... No, no importa si es actividad, descanso, reposo, pero este, en total presencia, como lo hemos hablado en muchas ocasiones. Y pues vamos a hablar un poquito de, de cierres de periodos. Ya en varios programas hemos tenido algunas, algunas eh, cuestiones sobre cierre de periodos. Y qué mejor que ahorita que, que acabas de terminar tus periodos, que estás teniendo tus calificaciones finales, en este caso eh, parte de nuestro auditorio que es eh, son estudiantes, pero también se puede aplicar a cualquier otro tipo de cierre de ciclo, como por ejemplo en las empresas también, eh, por ejemplo las empresas como la nuestra que es de tipo educacional también es un cierre de año docente o un cierre de año de indicadores para iniciar uno nuevo. Entonces eh, pues ese es el tema del día de hoy y pues vamos a iniciar esta charla siempre amena eh, sobre este tipo de temas. Así es. Sí, sobre todo porque lo que platicábamos antes de iniciar el programa es que no todos los ciclos o los periodos son iguales para todo mundo, ¿no? Entonces, de repente pues, cerramos algo, iniciamos otra cosa, algunas intervienen en el medio... ¿No? Este, pero pues ahí lo importante es llevarnos, qué nos podemos llevar en este sentido este sobre ello. Y eh, hace ratito justamente tuve una reunión eh, relacionada con un diseño de una unidad formativa y todo esto, y hablaban sobre un libro llamado Antifragilidad, no lo he leído, o sea, lo voy a leer, pero por lo que pude este, eh, percibir un poco... Este, bueno, o sea, habla sobre la, las, digamos, como las áreas de oportunidad que tiene, por ejemplo, los conceptos como la resiliencia y en este caso este concepto o esta redefinición llamada antifragilidad, que si bien la resiliencia se habla sobre reponerte, ¿no? Ante las situaciones, ponerte de pie, este, ante las caídas, pues en realidad la antifragilidad se refiere no solo a eso, sino a crecer, ¿no? Y, y decía uno de los justamente el, el doctor Luis Miguel eh, Beristain. Que, este, pues que es, es muy, muy conocido en el área de emprendimiento, pues es director justamente todavía del Instituto de Emprendimiento Región Centro Sur, y él decía que, que la resiliencia era como hacer la analogía de un ave fénix, ¿no? que al final pues, si muere vuelve a renacer, pero renace el ave fénix tal cual, y ponía la comparación con la antifragilidad como una medusa, que si le cortabas justamente una, una cabeza, ¿no? Bueno, una víbora, digámosla así, este, no solo le, este, vuelve a salir una, sino en realidad se multiplica. no Entonces, porque en realidad el concepto se refiere a como una resignificación de los hechos, ¿no? ¿Qué podemos sacar de provecho para crecer en este sentido? No solamente levantarnos, sino incluso que nos puedan potenciar todas estas dificultades. Fíjate que esta analogía medusa. Este Ave Fénix y, y esto que estás mencionando sobre la fragilidad es, el, eh, es una prueba del entorno que eh, de alguna manera hemos dicho que te generas y, y, y, y en particular eh, muchas veces me dicen ¿cómo que te generas? ¿cómo me voy a generar yo? Eh, quedarme sin trabajo ¿cómo voy a generar yo romper con una pareja, cómo me voy a generar yo perder a, a, a mi papá o a mi mamá, cómo me voy a generar yo un cáncer o una enfermedad eh, como tal y, y le respondo es que en tu inconsciente tienes grabados ciertos patrones y programas que sin lugar a dudas pues si no llegamos al punto y no aprendemos sobre esos patrones heredados o sobre esas heridas o esas improntas que tenemos desde la infancia, pues simplemente no nos damos cuenta de eh, este tipo de, de, de situaciones. Y como tú dices, creo que es muy apropiado esta parte de sentirse frágil en ese momento y aceptar que dentro de tu parte, eh, humana, pues llega un momento que a lo mejor, por más que dices que tú puedes con todo, pues en realidad no puedes con todo, ¿no? Y creo que eh, en este reconocimiento de humildad eh, de eh, estar ante estas situaciones y decir no puedo, pues nos ayuda a multiplicarnos, como dices tú, y a crecer. Así es. Sí, sí, te digo, es, me parece, me comentaba precisamente a Dr. Bernstein que es un libro que puede parecer un tanto complejo o difícil, duro, que también menciona estadísticas, ¿no? Este, y que incluso mencionaba a los emprendedores, que decía que se... Que si bien hay pues hay un buen emprendedor, es que hace falta que hay un buen volumen de emprendedores fracase para que otros aprovechen ese fracaso y, y cuando ellos lo tengan y lo experimenten, no puedan incluso pues, potenciarse. Y es lo que sucede, ¿no? De repente, pues cuántas, cuántas eh, empresas, proyectos fracasan, caen, pero lo, de repente los que sobresalen, sobresalen exponencialmente, ¿no? O sea, es como si se cargara toda esa energía que quedó latente y se potencia en un cohete, ¿no? Solo. Entonces... Eh, pues sí, en esta parte de los cierres de los ciclos, de, de, de, de la culminación de proyectos, es fundamental identificar, ¿no? Hacer eh, una, una pequeña pausa, una reflexión, eh, porque a veces lo que queremos tal cual decimos, ¿no? Vamos a desconectarnos pero el desconectarnos implica conectarse con otra cosa, ¿no? O sea, con conectarse con otra cuestión externa que no te ayuda a pausar o a reflexionar realmente, a interiorizar los aprendizajes obtenidos, las conclusiones, lo que conviene seguir haciendo, lo que no, lo que sí te suma hacia una visión en específico o lo que en realidad te va, este, te va, es un lastre, ¿no? Que te va a estar arrastrando ahí. Entonces, creo que una de las, no sé, desde mi perspectiva, uno de los factores principales en este sentido es ver cómo simplificar, ¿no? Simplificar en este caso las cosas, porque pienso que aunque puedes estar con muchas cuestiones, puedes ir simplificando algunos elementos que a lo mejor ya no te, ya no te aportan en, en ese sentido, ¿no? Entonces, pero necesitamos tener este espacio, ¿no? Que lo hemos también hablado en otros momentos, un espacio de de, tal cual que incluso se puede llegar al aburrimiento, puede llegar a la frustración, puede llegar al enojo, al escucharte este, y, y no saber, eh, eh, o sea, tus propias, tus propias críticas y cuestionamientos pues de repente pueden ser abrumadores, pero escucharlos, no porque nos están diciendo algo. En cambio, si no nos damos esa pausa y nos vamos a desconectar, ¿no? Es como quien solamente espera el fin de semana para irse de fiesta, no está mal irse de fiesta, pero es como un tanto irónico, ¿no? O sea, te pasas la mayor parte de tu vida... Eh, en algo que no te gusta, que no te agrada y para olvidarte te vas, usas uno o dos días, ¿no? Eh, para escapar, ¿no? Y entonces toda tu vida es eso, pues en realidad, eh, ¿qué tipo de vida eh, puedes, este, pues puede generar y qué tipo de emociones? Y como tú decías, yo coincido contigo, ¿no? ¿cómo te puedes ir generando más cosas? ¿No? Algunas cosas inconscientes pienso que las generamos para algo en particular, ¿no? Oye, si ya estoy harto de este tipo de vida donde tengo que irme de fiesta y ponerme hasta el queque de borracho para olvidarme, o sea, a lo mejor lo que va a implicar es que inconscientemente pues, este, propices un despido ¿no? porque te ayude a moverte, ¿no? Y a lo mejor vas a decir, oye, pero tengo familia, tengo esto, ¿cómo puede ser que yo haya provocado? Pues sí, porque inconscientemente tú, no, o sea, en realidad te estás destruyendo, ¿no? Y, y voy a esta, esta parte de reflexión y con ejemplos prácticos, porque esta semana tuve charla con, con, con un alumno que venía de, de otro campus, venía de campus central, pues de campus Cuernavaca, y me dice, no, pues es que allá conocíamos al director, porque estaba cercano a nosotros, al director de, de carrera, a mucha gente, y aquí como que sentí una, un poco de de parte impersonal, le digo, eh, lo escuché, lo entendí perfectamente y le dije, mira, eh, ¿qué hubiera estado en ti para poder este, generar ese nexo que tenías en, en, en ese campus? Ah, pues a lo mejor involucrarme más, ¿qué? Y le digo, me parece idóneo porque la realidad es que a lo mejor en, en ese campus cuando es más pequeño donde todas las distancias son más cortas donde podemos estar eh, completamente pues más en contacto pues es mucho más sencillo que yo te encuentre en el campus eh, en cambio aquí pues eh, es mucho más complicado que te encuentres al director, que me encuentres a mí que encuentres, pero eh, si te pones a ver y escribes un correo pues vas a ver que íbamos a, a tener una política de puertas abiertas. Si desde ese primer día que llegaste al campus, hubieras escrito, pues seguramente me hubieras conocido antes. Y mis posibilidades te hubiera podido ayudar a todo lo que deseabas y, te, y, y hubieras querido en este, en este campus, ¿no? Que esto te sirva de aprendizaje porque ahora te, te vas a Estado de México, es un campus más grande, y eh, obviamente, pues te vas a dar cuenta que, pues es una, a veces la, la vorágine del día, pues te consume, pero el contacto, pues depende de, de ti, como también depende de mí estar en contacto con cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, fíjate cómo esa parte de ir cambiando las perspectivas es importante, o sea, siempre hemos hablado del protagonismo, pero ¿cómo actúo protagonista? A todos nos encanta, ya lo he dicho, si ves todos los programas, a todos nos gusta ser víctima, pero si no soy protagonista de esto, pues voy a seguir señalando para afuera. Entonces, si hoy eh, en este cierre de ciclo que tenemos, los resultados que obtuvimos no son los que deseamos, pero si sí hay evidencia de que han sido repetitivos en los últimos semestres, tanto profesionalmente como de, como parte de ser un alumno, pues sí tengo que empezar a hacer un alto en el camino, como lo dice Raúl, detenerme para analizar cuáles son los aprendizajes que requiero tener, ¿no? Sí, sí, y como dice, si este, si este chico, eh, pues asimila eso, como dices, este fue un puente, este fue un vehículo para aprender para un campus, como dice mayor, ¿no? Y a lo mejor no sabemos eh, a qué se va a dedicar, pero muy posiblemente le va a tocar pues ya en las empresas porque bueno, todavía en instituciones educativas hay mayor cercanía, pero hay muchas empresas donde no se tiene eso y entonces cómo vas a poder lidiar si tú no te fogueaste, ¿no? Este para tolerar que no van a estar detrás de ti, este y que a lo mejor, o sea, y que y como tú bien dijiste, no es que si tú buscas vas a tener seguro un trato igual de cálido que allá el tema es que pues aquí por volumen de personas, del tamaño del campus, las actividades, lo que sea, ¿no? Lo que implica una, un, una organización más grande, pues tiene limitantes, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas como esta. Pero si tú buscas, puedes llegar a este resultado también. Entonces, pues al final, si, lo puede, si él lo puede ver como esta preparación de ver, híjole, no, siempre van a estar ahí atentos a mí y yo puedo auto, autogestionar eso. Pues entonces ya después va a ser mucho más sencillo, ¿no? Este, pero si, si no, si no, como si se queda en el papel de, de víctima, pues a cualquier lugar donde no lo atiendan tan personalizadamente, este, entonces va a seguir viviendo lo mismo. Y desafortunadamente, desafortunadamente, entre comillas, en realidad no pienso que sea desafortunado, eso no depende de él, ¿no? El que, el que se le acerquen, el que la otras las otras personas propicien, eso, sí puede tener influencia, porque si él detona, tiene ciertos comportamientos, muestra cierta cierta actitud puede favorecer a que las personas se acerquen, pero no depende completamente de, de él. Entonces, eh, eso, eso es fundamental. Y hacer esto, ¿no? Desde estos detalles, bueno, no son detalles, en realidad es muy relevante porque es una inter este, interacción social, pero desde esto, desde, oye, pues, cómo a lo mejor lleve a cabo ciertas actividades, oye, cómo lleve a cabo estos proyectos. Igual nosotros ahorita que estamos en un cierre de otro proyecto, de otro, fuera del TEC, ahorita tuvimos esta semana una sesión de revisión, y hubo cosas, pues, donde nos señalaron varias áreas de oportunidad porque, pues, es un proyecto que ha venido ya prácticamente desde un año antes, ¿no? Entonces, hay cosas donde... Eh, digamos, ha habido combinación de equipos, una, alguna persona se fue, otra persona se incorporó, este, pero eso no exime a que la persona que se incorporó no sea responsable de, de, lo de, de lo anterior, pero sí puedes aprender de las llamadas de atención o áreas de oportunidad señaladas. Oye, ¿sabes qué? Mira, yo estoy viendo que anteriormente se hace así, ahora se hace esto, a lo mejor me parece más como está ahorita, pero ¿cómo se adaptan no este ¿Cómo vamos a hacer corrección? Y también hasta desde cómo manejar la retroalimentación, ¿no? Este, desde cómo escuchar con toda atención y poderla ver como con toda la curiosidad y aprendizaje para crecer, aun cuando la actitud de la otra persona a lo mejor no sea la más amigable, este, porque puede darse puede darse quien te habla súper bonito, tierno y todo, este, pero puede ser que alguien muy duro este, y que te lo va a decir y tú puedes también resignificar eso, ¿no? Oye, eh, ¿cómo lo tomo? ¿Lo voy a tomar como algo personal, como algo ofensivo, como chino? Pobre de mí, es que no debieron haberme hablado de esta manera. O, este, tomo la retroalimentación como lo que es, pero además me ayuda a hacer callo, ¿no? Oye, si me habla así si esta persona, pues puedo yo hacer callo para otros momentos más duros todavía que me vengan en la vida que seguro van a venir, pues yo tenga ya cierta ya más fortaleza, ¿no? No me tomen las cosas tan a pecho, este, porque alguien me dijo, híjole, es que tu ortografía está horrible, ¿no? Por decir, o sea, ya viéndonos a una, a una expresión así de ese estilo realmente puedes o no tomarlo personal y además si lo tomas personal, ¿qué te acarrea? No? ¿Realmente te acarrea algo positivo para cambiar? ¿O normalmente lo que lleva es resentimiento, coraje y una, y justamente pues la, esta frecuencia que uno genera, en realidad en lugar de, decreci, de crecimiento es de decrecimiento? Creo que esta, esta parte que, que mencionas es importante, o sea, llegar a estos momentos de tocar base y ver... Eh, si vamos creciendo o vamos decreciendo dentro de una organización o también personalmente. Y también de cuestionarte si ese es el camino a seguir, ¿no? Si ese es el camino eh, que está de acuerdo a tus valores, a tus principios, a tu, a tu conciencia, es el adecuado para, para seguir creciendo. Eh, y, y, y voy a otro ejemplo que, que tuve esta semana, facilité por ahí una terna, eh, con otros compañeros por ahí, y una chica me, me, me platicaba que, que vivió alguna situación este, compleja hace cinco años, que, que tuvo un problema ahí fuerte con la pérdida de su mamá, y que de ahí había tenido algunos brotes de, de ansiedad y de, de, eh, de este tipo de situaciones, pero pues, que, que hubo un trabajo, que ha habido un trabajo completo y cómodo, y, y cómodo de, de, de, eh, lo mencionaste, Raúl, eh, eh, para no hacerlo muy largo. Eh, estábamos en la sesión y le, y le pregunté, pues, tú me has dicho que has trabajado con esto, autoestima, con tu amor propio, con esto otro. ¿Cuál es el objetivo de no abrazar tu parte oscura y de estarla resistiendo? Le digo, ¿cuál es? ¿O por qué sigues resistiendo eso? ¿Qué te provoca a ti emocionalmente estar eh, eh, juzgándote? Porque hablamos de eso, de estarnos juzgando y el diálogo interno que estamos teniendo. O pretendiendo este, demostrarle a alguien que valemos porque somos, estamos estudiando un doctorado, porque trabajamos, porque escribimos, porque somos coaches, porque esto, por, aquí, por como por diez mil cosas que hacían, ¿no? Y eh, precisamente. De ahí le surgió la reflexión de que eh, el miedo y la rabia la atrapaban en eso y de ahí dijo, ah, caray, pues es que casi nunca pues dialogo conmigo desde la parte positiva, desde la parte del reconocimiento, del merecimiento, etc. Entonces, creo que esos procesos de reflexión, ya sea por medio de un coach, con ayuda de un coach, más bien dicho, con ayuda de un psicoterapeuta, con ayuda de un líder... Que ese líder puede ser líder o puede ser jefe porque eh, eh, de alguna manera pues vas a tener que entender esa situación cuando empezamos a, y nos empieza a caer el 20 que la emocionalidad depende de nosotros porque todos los eventos son neutros tanto los que dejamos de hacer como los que hacemos eh, empecemos eh, empezamos a darle sentido a esta parte del, de los de las revisiones de ciclos, ¿no? Porque no podemos decir que terminamos un ciclo, sino son revisiones crecientes, ¿no? De, de círculos. Así es. Sí, sí, exacto. Me, me agrada esa parte, como es esa revisión de, de ciclos, porque volvemos a empezar nuevamente otro, es otro proyecto, otra forma de ver las cosas. Y este... Pero sí, a veces no nos damos esta oportunidad, como tú dices, incluso de ver... O sea, o vemos mucho hacia afuera, ¿no? O sea, evaluamos el ciclo pero decimos es que esto no me agrado y esto y esto, pero todo hacia el exterior y todo, a lo mejor hay muchas cosas que ni siquiera nosotros vamos a poder modificar, ¿no? O no directamente. Entonces el punto es que, o sea, a lo mejor si yo digo, oye, no sé, estoy en un sitio donde no me encanta, donde no disfruto, pero sé que si lo dejo ahorita a lo mejor las consecuencias serían mucho mayores que el mantenerme, Ok, entonces, ¿de qué forma yo puedo redirigir mi visión hacia lo que estoy haciendo? ¿no? O sea, ¿cómo lo puedo...? Eh, al final, como veis, los hechos ahí están y son neutros, ¿no? O sea, eso no va a cambiar, pero tú cómo puedes darle un significado, un propósito más eh, trascendente, más a tu favor para hacerlo... Este, de tal manera que digas, ah, bueno, no importa, o sea, a lo mejor no es el mejor sitio del mundo, pero a partir de eso yo me preparo para otras cuestiones, ¿no? O, es, o crezco en otras cuestiones, o acepto a tolerar tal cosa. O a lo mejor estoy en un entorno laboral donde no tolero a casi nadie, ¿no? Donde casi todos me caen miedo. Mal. Pues podría ser un buen motivo precisamente para practicar esta aceptación de otras personas diferentes a ti, ¿no? O sea, tan solo como eso. Este, y entonces, igual, cuando lleguen futuras ocasiones, porque es o sea va a sonar a lo mejor un, va a un poco drástico pero podría ser, a nuestra familia no, las, eh, no la escogemos, ¿no? Y podría ser que tu hijo, tu hija, si es que tienes, después sea, tenga un perfil justamente de ese estilo, ¿no? Que no, este, sea muy diferente a lo que tú eres, a lo que tú quieres transmitir, y entonces, ¿cómo vas a llevarte si no te preparaste previamente con personas que no eran de tu, O sea, aunque los veías día a día, pero no, ya desconectándote el trabajo ya no iban a estar. Entonces, viene una prueba mayor, ¿no? Con tu hijo, con tu hija, y lo hemos dicho otras veces, si no lo pasaste, ese Examen en otros momentos que eran cuando eran cuises te viene el examen semestral con más complejidad, y entonces ahí es donde te frustras tremendamente, donde hay chocas, donde incluso puedes herir, ¿no? este, te sientes lastimado, te sientes más víctima. Pero te digo, todo, todo, todo, todo, todo todo puede servir siempre y cuando le demos eso, ¿no? Y entonces hacer el recuento de, oye, esto no me gusta, bueno, a lo mejor porque yo continuamente me machaco por los errores que cometí. Ok, ¿y cómo podría a lo mejor cambiar ese punto? O sea, ¿no? o sea, poco a poco, tampoco va a ser drástico, lo hemos hablado muchas veces, de, un, de a lo mejor de 10 ofensas que me he hecho al día, pues ahora me le bajo a 9, ¿no? Y así. Y es que, eh, como lo dice Raúl, a ver, y, y, y te voy a preguntar, ahora que estuviste en la revisión de este proyecto y te detectaron ciertas áreas de oportunidad, ¿cómo te sentiste tú al momento de recibir esta retroalimentación? O esta conversación constructiva de mejora, como se maneja en el Conscious Business, ¿no? Por ejemplo, este, ¿cómo te sentiste? Pues, me sentí, o sea, sinceramente, sí hubo momentos donde me sentí incómodo, este, porque habíamos tenido una revisión previa, pero digamos que ahorita hubo más personas, ¿no? Entonces, en la versión anterior solo estaba como, digamos, como el policía bueno y el policía malo, ¿no? Estaba solo el policía bueno, que aunque sí hubo áreas de oportunidad, este, digamos que no fue así tan drástico. Pero ya en la segunda había más personas, y entonces una, uno de, era de ese perfil como que a lo mejor no interviene tanto, pero cuando interviene sí es como más incisivo, ¿no? Entonces, ahí de repente sí me llegué a sentir incómodo. Este, pero, pero pues también me puse a pensar, dije, bueno, al final, este. Me, o sea, ¿cómo lo puedo llevar? De todas maneras hay que cor hacer correcciones, ¿no? Me puedo ir enojado con el coraje y todo y, y voy a hacer de malas las cosas y seguramente me van a salir todavía peor porque como no voy a estar concentrado, ¿no? Yo puedo hacer eso o en su defecto, pues al final me sirve de experiencia para conocer más, en este caso pues, son clientes, ¿no? Para conocerlos más, qué es lo que buscan, qué es lo que necesitan, porque a lo mejor yo est estábamos tomando en equipo como referencia a lo mejor otros proyectos con otros clientes, con otros perfiles, aun cuando sean de... Entidades parecidas, pero tienen necesidades y preferencias y estilos distintos. Entonces, pues aquí las necesidades fueron muy puntuales que mencionaron. Entonces, dije, ah, bueno, pues sirve para conocerlo y, bueno, igual para, pues también para mejorar pues, la parte de, de, de reportar, ¿no? La parte de documentar. O sea, por ejemplo, algo que me, me quedó muy, muy grabado, este es al final de cuentas no lo mencionaron, ¿no? oigan, es que ustedes a lo mejor hacen, de por sí hacen esto, pues nada más documentenlo, ¿no? O sea, sí lo hicieron, documentenlo. Entonces, esta parte, pues sí es, es muy importante, a lo mejor mi aprendizaje es, en lugar de esperarme hasta el final para documentar todo, porque ahí se nos van a ir cosas, pues puedo ir haciendo avances parciales, ¿no? A lo mejor no en form no en el formato ya ideal y todo, pero voy haciendo avances. Mira, ¿sabes que qué? Esta es hoy me doy un 15 minutos nomás, ¿no? 15 minutos para hacer un reporte de lo del día. Y este, mira, ¿qué hice? Pues, entregué esto, esto, esto, esto, esto, y ahí está. Y ya cuando llegue el reporte general, entonces ya tengo toda la, la, el, la materia prima para documentar, ¿no? Entonces, eso me queda muy, muy grabado porque al final para temas de auditoría, certificaciones, acreditaciones, pues todo este tipo de cosas pueden funcionar, no porque ahorita vayamos a estar en un proceso de ese estilo, pero yo no sé si en un futuro, en un proyecto propio, en un proyecto con un cliente, en un proyecto vaya a estar, y yo lo veo así, mi, mi, mi forma de ver las cosas es, seguramente en un futuro voy a estar en algo así, entonces, si no aprendo ahorita, cuando llegue ese momento, no, o sea, me va a llevar el estrés horrible, entonces, mejor ahorita con calma. Creo que eh, lo que acabas de decir es algo puntual porque, y me refleja algo a mí, porque mi, mi, mi líder a, a la sesión que tuvimos todavía no tenemos la de calibración final para ver cuánto fue mi evaluación, eh, eso platica, o sea, pónganme todo lo que hagan, todo lo que hagan, y la verdad se te van cosas si no lo apuntas, si no lo redactas, si no lo mantienes por ahí en tu radar, y es lo mismo que pensé, dije voy a abrir un documento de Word y pues voy a tomar fotos y voy, y voy a, eh, pues mi obligación va a ser este, para mí este, pues ir, eh, ir documentando lo que voy haciendo a lo largo del año para que cuando llegue ese momento en que yo tengo que capturar todo lo que hice, pues ya lo tenga ahí. Y creo que eso me va a dar mucha mayor facilidad porque la verdad es que a mí esa parte de documentar las cosas me dan mucha flojera porque precisamente lo dejo al último y veo que es, un, pues es una complicación enorme y se me hace hasta una pérdida de tiempo en ocasiones. ¿no? Entonces, por eso no lo, lo llego a hacer con flojera, con decidia o, o sin ganas. Entonces, si lo voy construyendo en pasos pequeños, pues creo que eso va a ser eh, algo en positivo, como lo acabas de decir tú. Lo voy construyendo en, en pasos pequeños, y pues cuando ya lo tengo que hacer pues a lo mejor ya no más tengo que revisar el formato no y pues ya voy avanzando es y es es un camino muy simple si lo ves de esa manera y es el mismo camino que a lo mejor sigues cuando haces una tesis de posgrado no o sea hago la revisión sí que flojera estar revisando papers y papers y papers y vas extrayendo información y vas haciendo el capítulo uno y luego vas haciendo el capítulo dos y luego el tres y luego y cuando ves ya construiste todo claro si lo dejas al último pues va a ser una avalancha que te va a consumir y vas a decir, vas a sufrir, ¿no? Vas a sufrir de más. A lo mejor es tu aprendizaje, como, como lo, lo estás diciendo. Y a lo mejor no aprendiste ahí, y vas a volver a hacerlo y vas a volver hasta que elijas hacerlo de una manera distinta. ¿No crees? Sí, sí, te digo. Y sobre todo porque ahora lo veo de esta forma, porque seguro a ti también te pasas. Hay muchas cosas que conforme vas a avanzar en la vida ves en retrospectiva y dices, esto, no, esto me chocaba hacer, esto me chocaba, este no me gustaba este trabajo, no me gustaba esto, pero lo ves en retrospectiva y dices, ahora... Tengo habilidades que yo aprendí en esos momentos que no me gustaba. O sea, es más, si le, hubiera, si le hubiera puesto más enfoque, hubiera aprendido más y ahorita tendría mayores habilidades, ¿no? Pero justamente por eso es que lo pienso así, digo, seguro... O sea, porque de verdad, no sé si todo, no podría asegurarlo, pero te puedes decir casi todo, casi todo. O sea, te, te, en algún futuro te vuelves a enfrentar con eso. Entonces, por eso te digo ahorita mi, mi historia que me cuento tal cual es, seguramente en un futuro voy a verme en un tema de, a lo mejor, de auditoría muy importante y entonces tengo que aprovechar... A, ahorita, ¿no? O de repente cuando estoy así muy saturada de proyectos, de repente digo, ah, pues mira, yo admiro a tales personas. Estas personas no tienen, no solo proyectos, tienen muchas empresas, ¿no? Y estas tienen muchas empresas. ¿Cómo le hacen, no? Si yo, si yo voy a llorar porque estoy con tantos proyectos, bueno, no, no, no. Pues imagínate una persona de este nivel. Obviamente ahí ya tienen más recursos, más colaboradores, este tecnología. Pero al final de cuentas, el nivel de presión y estrés no se compara con lo que viven ellos, ¿no? Entonces, si no puedes con esto, pues, ¿cómo quieres aspirar a ser algo mucho mayor, no? O sea, si, si ahorita ya te estás muriendo porque de repente te desvelas, pues, ahora imagínate momentos donde tengas que estar casi eh, en insomnio total, ¿no? Porque tienes algún compromiso enorme, algún, no sé, o sea, entonces, justamente, eso es lo que yo voy viendo, digo, esto seguramente en un futuro me voy a acordar que ese momento donde yo estaba a punto de tirar la toalla, me sirvió para ahorita, ¿no? Y así lo veo, y así lo veo, y este, y, y, es, y es lo que va, vamos aprovechando justamente. Recapitulando hasta aquí, el primero que tiene que hacer una evaluación, eh, antes de que te evalúe alguien externo, eres tú, ¿no? Eh, sí hemos hablado siempre de ser compasivo y amoroso en tu evaluación, es válido. Ahora ser compasivo y amoroso no quiere decir que seas consecuente a tus resultados de acuerdo a lo que tú sabes y estuvo de acuerdo a lo que tú sabes de tus esfuerzos que hiciste o sea porque na, a nadie va eh, a todo mundo podrás engañar pero eh, tú sabes que pudiste haber dado más o que pudi, o que diste lo suficiente a, a ti no te puedes engañar en tu diálogo interno como siempre lo hemos platicado y Creo que esa es la primera evaluación que tienes, hacer, eh, tienes que hacer. ¿Estás satisfecho con tus resultados hasta el día de hoy? Si te sientes satisfecho y en paz, pues sigue avanzando y empieza a generar una exigencia un poquito mayor, como dices tú, ¿no? Y en cambio, eh, si los resultados no fueron lo que esperabas, porque al hacer tu análisis compasivamente dijiste, ah, pues aquí evadí hacer esto, eh, tuve pereza para hacer esto otro, eh, fui autocomplaciente en este otro proyecto, es decir, ah, ¿qué es lo que hay detrás de ello que no lo quise hacer? Porque en realidad eh, eh, en esa evaluación interna van a salir cosas de, de, de decir, bueno, o sea, sí, la tarea es que no lo hice o que no llegué al resultado, pero ¿qué hay detrás de la tarea? ¿Qué es lo que me hace falta, tanto en mi trabajo interno como en mi trabajo de, en las relaciones, para poder empezar a generar estas, eh, estos resultados? Si es que esos resultados están congruentes con mi pasión y con mis valores y con mi eh, andar de crecimiento, ¿no? Eh, que yo esté en ese camino, no que pretenda demostrarle a alguien más que soy, eh, que soy Bill Gates o que soy alguien parecido a Mark Zuckerberg o a Carlos Slim o a Carlos Bremer o algún otro que sea nuestro modelo o nuestro role model, ¿no? Sino que realmente eh, esté congruente mi ser con, con mi hacer y con mi tener, ¿no? Sí, justo. Yo pienso que precisamente eh, el tener claridad sobre una visión no tanto de cómo está tu situación externa en esa visión como tú dices sino cómo es que esa persona internamente no este es una persona es una persona determinada con coraje valentía este con amor en todo lo que hace compasivo este eh, que tiene esta disciplina no este entonces esa parte lo demás pues, va a ser consecuencia seguramente, es estratégico, ¿no? Tiene una visión este, realmente de, pues, de exponencial, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Y todo lo demás, pues por consecuencia, irá por ahí por añadidura, este pues se irá, se irá lo, lo irás construyendo, ¿no? Pero yo creo que sí es muy importante, te digo, sobre eso. Y como dices, podemos tener role models, pero no querer ser la copia, porque en primera ni va a salir. Y dos, pues tampoco, o sea, al final podemos tomar sí modelo de aquí, uno de acá, uno de acá, uno de acá, pero al final pues solamente tenemos nuestro ADN y qué mejor que hacer nuestra propia obra de arte, ¿no? O sea, es nuestra, no tenemos por qué copiarle en este sentido a, a otras personas. Ya hubo, ya hubo un Mark Zuckerberg, ya hubo un Bill Gates, ya hubo un eh, este, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcuta, este llámenle como quieras, ¿no? Ya hubo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por, o sea... Nosotros que somos padres, ahora lo veo muy, muy evidente, ¿no? Con mi hijo, veo muchas lecciones que yo pienso que seguramente así es en la parte como divina, o sea, no sé, yo pienso. Este, y una es, por ejemplo, si yo tuviera otro hijo, ¿no? No me gustaría que, aunque Leonardo pues tiene su, muchas cualidades, tú eso y eso, y, y, y se lo reconoce todo, a mí no me gustaría que fuera, en dado caso, igual. O sea, no me gustaría ni que quisiera competir, es más, lo vería negativo, o sea, que quisieran competir diría, ¿para qué si tú seguro tienes tu propio brillo, ¿no? O sea, a lo mejor es muy diferente al, al, al, en este caso si tuviera, ¿no? Hipotéticamente. Pero seguro a ti te pasa, ¿no? Aunque sea este, en este caso David con Miranda, o sea, si de repente eso incluso hasta con uno, ¿no? Oye, si quieren ser idéntico a ti, no. O sea, este o viceversa, ¿no? Tú o a, a, algún este a, a, algún ancestro, ¿no? Este, en este caso pues esta autenticidad al final es, es lo único que nos va a permitir realmente hacer nuestra mejor visión, brillar, no frente a los demás, brillar frente a nuestro propio espejo, que es lo más importante. Y es que eh, esta parte de brillar ante ti mismo eh, implica un trabajo interno contigo, empezar a auto aceptarte, auto reconocerte, a... Autoquererte, ¿eh? esto que hablan mucho, es que la autoestima, es que la resiliencia, es que eh, eh, la autodisciplina, etcétera. Y lo hablo por mí y, y, y, y va a sonar que eso es lo primero que a mí me cuesta más trabajo, o sea, interiorizar y trabajar en mí esos pequeños detalles, co-construirme yo para poder darme mejor a los demás, pero primero darme a mí, es decir, en mis espacios íntimos, decir, caray, lo hiciste bien, o caray, te faltó en esto, te faltó en esto otro, ¿qué hay más allá de eso? Y eso implica disciplina y trabajo, y por ende después los resultados se van a dar cuando tú te aceptes a ti, y todo el mundo te dice estas palabras como si fuera una moda, acéptate, eh, quiérete, ámate, pero nadie te dice cómo, y aparte de que nadie te dice cómo, en realidad, cuando ves el mundo externo de alguien y dices, ah, caray, pues, este, o un diálogo que tienes con él, ya empiezas a detectar y decir, ah, caray, pues, como que lo que me está diciendo no está en congruencia con lo que está haciendo. ¿No? Lo empieza a detectar sin juzgar, sino decir, caray, me dice esto y, y hace esto, pues como que no está en, en concordancia, ¿no? Y entonces, cuando empiezas a aprender y empiezas a reconocer, y como dices, un role model te puede ayudar a eso, ¿no? Ah, quiero trabajar la paz. Ah, ¿cómo, aprend cómo diablos aprendió a, a estar en paz Mahatma Gandhi, el Buda, eh, los, los eh, monjes tibetanos? ¿Qué diablos hacen? para trabajar esa paz y esa, esa armonía interna que tienen eh, alguien exitoso, qué, qué, qué modelo sigue no? por ejemplo alguien eh, que tiene mucho éxito de repente tiene, lo ves éxito como cada quien lo defina porque también no es un éxito eh, como yo lo veo al que tú ves Raúl, pero hay gente que tiene un bienestar, eh, trabaja su bienestar físico, su bienestar emocional y su bienestar mental, ¿no? Y dentro de su bienestar físico trabaja tres cosas importantes, ¿no? Trabaja una buena alimentación, trabaja eh, hacer ejercicio o moverse por lo menos unos 50 o 30 minutos. Y el otro aspecto importante que trabaja es respeto sus horas de sueño, que inclusive las agenda ¿No? Y se desconecta de aparatos dos horas antes, una hora antes, porque bueno, porque esos son sus hábitos. Entonces, creo que una persona que quiere ir co-construyendo una mejor versión de ella, tiene que generar pequeños hábitos en todos los ámbitos de su vida como ser, como persona. Sí, sí, precisamente, este, porque creo que aquí el, el, como que el truco está en que como muchos de nosotros pensamos que si no hacemos grandes cosas, ya ves en lo físico, en la salud, en el trabajo, en, en el ahorro, en la inversión, ¿no? Si no empezamos, o sea, si no es algo significativo, entonces no vale. Y entonces es la trampa más fácil para no hacerlo. Entonces, precisamente, creo que es una parte muy del ego, ¿no? Como dices, no, es que no, o sea, ¿para qué lo vas a hacer? Toma, eso no te va a sumar nada. Y esa es la trampa, porque al final de cuentas, cuando uno empieza, das el primer paso y el primer paso ya te, te ayuda, ya te da inercia para un segundo y para un tercero y además te empieza a abrir oportunidades porque conforme vas avanzando si tú estás parado en un lugar, las oportunidades no las, ves, es como si estuvieras atrás justamente de una puerta. Te atreves a abrir la puerta, con solo el hecho de abrirla ya tu panorama cambia y empiezas a avanzar y avanzar. Cada vez empieza a tener un poco más de inercia y más inercia y más inercia, porque ese es el punto, no, Cada vez se va a hacer menos esfuerzo lo que vas a llevar a cabo, pero necesitas saber, primero, haber sido mejor, vencido una resistencia enorme para poder llegar a este primer paso para abrir el primer, la primera hoja de libro, para poder disminuir tu consumo de ciertas cuestiones o para hacer ejercicio o para, te digo, eh, no gastar tanto o para no endeudarte o para lo que sea, ¿no? Cualquier cuestión. Y este, y una vez que empiezas, a, son pequeñas cosas, ya poco a poco, ¿no? Y te digo, ya llegará un momento que te sale incluso natural, donde ahora lo, lo complicado es no hacerlo, ¿no? En este sentido, pero sí es, es, es cuestión de, de ir construyendo, este, pero pues sí diseñ... o sea, es, es pensar. ¿Qué me va a sumar o qué no? Como te decía, esa visión, digo, sobre eso, que cómo quiero ser, ¿no? Oye, pues yo quiero ser una persona sabia, ¿no? Por ejemplo, este, bueno, ¿y qué me puede contribuir hoy? Hoy, no en 10 años o en 5 o el lunes, hoy, a, ¿cómo puedo actuar? ¿Cómo actuaría esa persona sabia hoy, no? Que una decisión, una forma de actuar en donde yo pueda representar esa sabiduría del futuro, cómo la traigo acá. Y con eso... Ya empiezo a avanzar. Oye, ¿cómo sería si yo quiero ser mmm, súper, no sé, el próximo eh, Elon Musk, ¿no? O el, el próximo Jordan Peterson en tema este, psicológico y este, filosofía, o no sé, este, quien sea. ¿Cómo una pequeña acción que yo pueda traer de ese futuro que anhelo, de mi forma de ser, repito, no de exterior? Porque no luego a veces... Creo que lo, lo tergiversamos. no Dices, oye, quiero ser millonario, y entonces ahorita me gasto como millonario y no tengo lo... O sea, está una falta de aceptación porque dices, no, a ver, acepto lo que tengo ahorita, pero sobre eso, ¿qué, ¿cómo actuaría? ¿No en qué compra? ¿no? ¿Cómo actuaría en toma de decisión? O sea, a lo mejor seguramente no compraría cosas que no le van a redituar, O sea, que no son inversión. Y no solo en tema económico, sino a lo mejor es una inversión emocional, pero que no va a gastar seguramente porque por algo llegó a ese nivel, porque justamente no estaba derrochando... Simplemente, ¿no? Este, sino que normalmente canalizaba. Entonces, hoy una sola decisión donde yo pueda invertir algo, ¿no? Me va a acercar un poquito y así sucesivamente. Y es esto, ayer eh, tuve a bien entrar a, a la conferencia de, de a la charla de Fred Koman y hablaba de la metaconciencia. Y, y andaba filosofando bien grueso, ¿eh? porque sí estaba, o sea, ya muy grueso todo lo que estaba tocando, porque hablábamos de que somos como olas de conciencia, y dije, ah, este, o sea, sí me cayó el 20, porque lo explicó muy bien en ese sentido, o sea, la ola, eh, dice, se, se escucharía muy arrogante decir que la ola es el mar, pero... En realidad, es sí se puede <risa> decir, la ola es agua, ¿no? Entonces, pero eh, eh, es, es decir, es me generó un nuevo aprendizaje, porque decir, ah, caray, bueno, entonces no soy inconsciente, simplemente soy conciencia, pero una conciencia hasta cier no, de, de, en cierto nivel. ¿no? O, o, o si, bueno, yo desde mi parte de ingeniería lo vi así, como desde cierto nivel, pero soy conciencia, conciencia, pues, de acuerdo a, a, lo que, a lo que aplico, a lo que sea, a lo que siento, a lo que soy, ¿no? Habrá quien eh, tenga a lo mejor una expansión de conciencia mayor, pero todos somos seres conscientes, ¿no? Sí, se me hizo algo bien, este, eh, eh, ahí como lo estaba explicando, y ah, caray, no, pues sí, o sea, pero sí de repente decía yo, ay, pues esto ya está, o sea... Y ponía de ejemplo la Matrix, ¿no? La Matrix, eh, la película como tal, ¿no? Dice, no hay nada, de, fuera de la Matrix no hay nada, dice, no, no, no, no está ni eh, Nitro ni todos los personajes fuera con los malos ni nada, ¿no? Todos estamos dentro de la Matrix, decía, o sea, estamos dentro de la Matrix. Dice, ¿quién te dice? Y algo que cuestionaba y que era interesante... Es quién te dice que lo que estás viviendo no es un sueño de una conciencia mayor, porque cuando tú estás en el sueño dice no te das cuenta de que es un sueño hasta que te despiertas. Dice entonces quién te dice que no es esa la realidad. Y, y ¿a qué voy con esto? A que precisamente el ir co construyendo requiere de ir generando ese paso de conciencia, ¿no? Como dices tú quiero ser millonario pues que hizo un millonario yo no creo que eh, Kiyosaki que Zuckerberg, que cualquiera de ellos eh, haya despilfarrado ¿no? o los chavos que vemos ahora yo sigo varios chavos de finanzas muy jóvenes en YouTube que tienen ya libertad financiera y que te dicen, no, oye tuvieron esos pequeños momentos de, de luz, donde dijeron no, yo no puedo seguir en este camino tengo que cambiar ¿no? por ejemplo, eh, el que los dejé leer en el club de, de lectura este chavo trabajaba en Cinemex y estudió en el TEC de Monterrey. Y, y cuando se dio cuenta de que el, del crédito que tenía cuando salió de, de, de, de la escuela como el TEC, dijo, no, yo no puedo seguir con ese modelo de endeudarme para lograr algo. Y empezó a, a, a generar sus inversiones de a poquito. Y es, como dices tú, es un efecto de expansión que al momento que llega a un modelo determinado, pues se crece exponencialmente, ¿no? como crecerían tus deudas exponencialmente si sigues por el otro lado, no? Entonces, y hay veces que hay gente que, y, y, y que no decide hacerlo, porque como tú dices, no, ¿para qué lo haces ahorita? Pues eso va a costar mucho trabajo, o sea, que tú generes esto la, para... La vida es una, ¿no? Así es, entonces no, pues eso es mucho trabajo y no te genera nada de intereses y no, eh, y dices, ah y cuando empiezas a ver dices es una bola de nieve, empiezo con 100 yo por ejemplo así le hago, ¿no? o sea a ver, quítame setes 200 pesos semanales y me los quita directamente de, de mi tarjeta ni me doy cuenta ¿y qué crees? ¿puedes vivir sin esos 200 pesos semanales? ¿sí o no? sin duda no los ves, ¿no? Sí. Y dices, ah, pues ahí están, ¿no? Y igual, sí, eh, con mi Afore, también me quitas 100 cada quincena que llegan o 200. Y, y ni me doy cuenta, pero me forzo a hacerlo a través de que me lo quitan. Y ya digo, ah, bueno, pues ya, ya está ahí, y está guardado. Y se va, y vas viendo que va creciendo, y vas viendo que va creciendo. Y dices, ah, caray, pues no, no, no, está tan mal este tipo de, de aprendizaje, ¿no? De, de, de tener cero a tener... Un poquito, pues a lo mejor en dos años ya no es es el doble de ese poquito, y a lo mejor en tres años es, es tres veces el, el, y a lo mejor en diez años son veinte veces más de lo que tenía. Entonces, y me voy preparando, y no por tener, sino por ser consciente de que es algo importante para ti como persona, si así lo eliges, ¿verdad? Así es. Pues sí, yo no tuve, yo, no, no, no, es que no tuviera, o sea, no lo vi, lo de Fred, no, yo creo, que, espero que lo hayan grabado eh, ahí en el espacio de Tardes de Conciencia, pero este... Sí, me interesa mucho, pero justamente he estado últimamente revisando este tipo de temas, así como lo, menciono, o sea, como lo mencionaste, pero digo con otras palabras, con otros referentes, ¿no? Varios, pero pues dicen, ¿no? Al final de cuentas te empiezas a, a involucrar con personas pues, afines, no importa si están físicamente o a distancia, asincrónicamente o en vivo, pero este entonces justamente hablaban sobre eso no lo que decías lo de la ola o sea la ola no se puede considerar el mar pero al final sí es mar no o sea no es todo el mar pero es el mar ¿no? entonces este eh, sí justamente ese tema es bastante interesante complejo eh, pienso que de entender pero pero pues es es verdad no o sea y, y, y, y también hace poco volví a ver la película de Inception no la del origen y precisamente ahí mencionan eso no dice cuando eh, tú te das cuenta de que es un sueño bueno o sea obviamente lo mencionan en la película porque le preguntaba, ¿no? ¿Te, acuérdate dónde estabas antes de esto. Y no se acuerdan, ¿no? Y exactamente, ¿no? O sea, tú no te, no te acuerdas hasta cierto punto de tu vida, ¿no? Este, Entonces, eh, justamente, como dice, eh, igual lo he escuchado de, otras, de otros autores, ¿no? Donde dice, es que es un sueño tan vivencial, ¿no? Quien lo está soñando es tan real, que por eso es que es así, ¿no? O sea, justamente. Entonces, pero bueno... El chiste es que eh, espero darme la oportunidad, ojalá que lo hayan grabado y si es que sí, me voy a dar la oportunidad de, de verlo, este, porque ya fue nochecita, pero, eh, y de ahí de lo que comentas, tal cual, como dices, es, estos pequeños pasos, ¿no? Esta, y facilitar, lo que tú haces muy, este, pues parece es la tecnología, ¿no? La tecnología es facilitarte. Oye, si, imagínate que si tú te vas a poner la barrera, porque así sean 200 pesos, ¿no? ya te diste cuenta que puedes, ¿no? Pero si tú te vas a poner la barrera de que cada mes tengas tú que hacer, tomar la decisión, poner, híjole, seguramente te va a costar más, ¿no? Va a haber un punto donde eh, a lo mejor rechaces, y con una vez que rechaces, pues se va a seguir. En cambio aquí facilitas, ¿no? Es bueno, ya, ya, o sea, ya me armé de valor, ya tomé la decisión, es una decisión fuerte, ¿no? Por decirlo. no importa cuál sea la cantidad, ¿no? Es una decisión fuerte porque es algo que no hacía. Entonces, la tomo, y me facilito, como los hábitos, ¿no? O sea, si voy a empezar con un hábito, voy a tratar de hacer un sistema que facilite ese hábito. No al revés, ¿no? No me voy a poner 20 barreras, porque ya entonces mi energía se va a ir en esas barreras antes de incluso empezar el hábito. Este, entonces, es como lo facilito. ¿Cómo que hago para facilitarme estos? Pues, oye, siempre me atraso en, las, en los pagos, ¿no? Ah, bueno, hay formas de domiciliar por lo regular, ¿no? Entonces, igual domicilias y ya ni siquiera, o sea, y es que es, es, es chistoso, pero ya no sientes, efectivamente, es irónico, pero aunque tú veas una cantidad ahorita y una menor después, el sentir cuando, cuando de repente tuvimos conflicto, las personas tuvimos conflicto con el dinero, el sentir cómo lo das es muy distinto a que solo ya viste que ya se fue para un propósito, ¿no? O sea, entonces te quitas un peso de encima ¿no? en ese sentido. La verdad es que sí es una buena, es una buena estrategia. Y, y, y, y la otra es, en estos modelos que, que dices, bueno, ellos dicen, te recomiendan no tener, pagar tus deudas primero antes de invertir y cosas así. Funciona y empieza a cuestionar que eso también es interesante en tu conciencia. Y ese será el único modelo a seguir o puedes ir alternando las dos cosas. Sí, vas a pagar el precio, sí, el precio de los intereses, está claro. Pero dices, ¿podría ir trabajando las dos cosas a la vez? Es decir, invirtiendo en un portafolio para, para sentirme más pleno o seguro desde mi concepto de seguridad. O podemos ir, este, o de veras tendré que pagar y quedarme sin flujo y sin un, una reserva para algo que, que yo quisiera. ¿O, sin, o irme limitando en el flujo. Y vas experimentando. Y eso también es parte importante del aprendizaje. Y es lo que tú dices, Raúl, no hay que generarnos eh, role models con, eh, que seguir y irnos sobre ese camino, sino cuestionarnos y experimentar en nosotros mismos para después dar ese, ese resultado. Entonces, eh, ya hablamos, o sea, hay gente que pues le da flojera hasta camino, en, en lugar de, por ejemplo, acá yo lo veo en el campus, en lugar de decir, renuncio al elevador porque no hacen otra cosa de ejercicio y subo las escaleras. Ya eso sería un buen ejercicio, ¿no? Pues todos los tiempos, dependiendo del elevador, ¿no? Y cuando se descompone, pues es cuando lo hacen. Pero si, si, si hicieras ese ejercicio de dejar de usar el elevador, ya te, te estuvieras ejercitando cuando eres sedentario, ¿no? Eh, y la otra aspecto, como ya lo hemos dicho, ¿cómo cuidas tu bienestar mental? Pues a lo mejor primero hace una respiración al día y ya con eso, o sea ese es tu primer paso ah, ya después a lo mejor meditas 10 minutos, 15 minutos desde la parte del de compromiso de meditar, pero eh, de una manera compasiva y amorosa no como una obligación, como lo hablábamos ah, bueno, pues ya y después ya puedo ir haciendo otras cosas ah, llego a momentos de que de contacto pleno conmigo y con la naturaleza y me voy solito a caminar en el pasto y estoy sin mi mascota, pero sí, también sin tecnología. Y voy cuidando mi paz mental. Porque ya hemos hablado muchas veces, eh, 70 mil pensamientos, la, normalmente la mitad de ellos negativos y repetitivos el 70%, pues no, pues estamos locos, ¿no? Nos volveríamos locos si le seguimos dando a la mente tanto poder. No sé cómo lo veas, Raúl. Sí, sí, sí. De hecho, la verdad es que yo sí, hoy... Últimamente he estado reflexionando cómo ha cambiado esa forma de ver las cosas, porque antes me enganchaba tremendamente, o sea, no duermo mucho de por sí, pero antes muchas de las temas era por preocupación, porque estaba dándole vueltas y vueltas un asunto. La verdad es que ahorita ya casi no me pasa muy poco, o sea, este, donde esté, le esté dando vueltas, o okay. que, o a lo mejor le doy vueltas, pero ya no con ese estrés o con ese... Esa, o sea, no sé, antes desde detalles como dije esto y a ver, híjole, ¿qué tal si esta persona se sintió mal? Y me aventaba tres horas o un día entero pensando en eso, o sea, y a lo mejor ni pasaba. O si pasaba, pues sí, ya ocurrió, ¿no? O sea, al final, ¿qué, qué puedo hacer ahí sobre eso? O sea, puedo a lo mejor ofrecer una disculpa o puedo, a lo mejor ya no me habla la persona, pues puedo verlo en otro momento, con otra situación, pues tratar de regular más mi, mi, mi voz, ¿no? O sea, mi, mis expresiones. Pero antes sí me pasaba, y yo, yo hoy lo veo, digo, no, ya la verdad es que cada vez es menos el, el estarme angustiando por ese tipo de, de detalles, o si, es el, o, si, o si me llamaron la atención, o si es el oso, el ridículo. Es más, muchas veces yo mismo enfatizo sobre las equivocaciones que, que hago, este, precisamente como para tratar de, eh, pues de robustecer esta parte, ¿no? o sea, de decir, pues es un, es un aprendizaje, o sea, no, no, no es determinante esto, este, pero... Pero sí es un, es un tema de que si estamos cerrando un, un, una parte, algún proyecto, algún ciclo, alguna relación, algo, hay que darnos el, el, el chance, ¿no? O sea, de verdad, porque si no, seguramente, si no nos damos espacio, seguramente vamos a repetir los mismos patrones en la siguiente, los mismos. Y el tema no es que a lo mejor va a haber cosas similares. El tema es que no sea idéntico, lo hemos platicado otras veces, ¿no? Que, que el reto, o sea, que, que, que vengan desafíos, pero, y que, que yo digo, ¿no? Que cada vez sean desafíos mayores, porque seguramente yo estaré más preparado para enfrentarlos, ¿no? Pero, pero no que sea el mismo problema por tres, cuatro, cinco y de la misma magnitud, y de la misma situación, porque entonces eso me está reflejando, que me, la, lo que la vida me está diciendo es que no he pasado mi examen, y por eso las mismas preguntas, y las mismas preguntas, y las mismas preguntas, la misma ecuación, no, más, no mayor grado, es la misma, y no he sabido pasarla, ¿no? Entonces, hay que tomar este, estas pausas. Y eso es lo que te invitamos a hacer en este, el día de hoy, que si estás terminando esta parte de tu ciclo escolar, o un año, eh, podría ser calendario, o un año laboral, hagas esta pequeña reflexión contigo mismo, de cuáles son los aprendizajes que te ha dejado este, este año y cuál es el compromiso que tienes desde el ser humano que eres eh, antes de, de, de pretender tener, acumular o, o hacer un montón de cosas para que te, alguien más te reconozca, es pregúntate ¿por qué no te llena todo lo que haces? ¿por qué no te llena todo lo que tienes. ¿Qué te hace falta a ti internamente para crecer, pero crecer sanamente desde el punto de vista emocional, eh, espiritual, material y también de tu bienestar eh, físico? Que porque al final de cuentas, en, este, en esta dimensión, en esta vida, no sé si haya más vidas después o no, pues este cuerpecito en el, en el que estás es el único que te va a acompañar, ¿no? A lo mejor cuando ya no estés en esta existencia, a lo mejor este cuerpo ya no te acompaña, ahí lo dejas ya tirado y lo queman o lo, o, o lo entierran, ¿no? Al final de cuentas, pero eh, a lo mejor en otra alma, pues eh, irás a otro cuerpo, no lo sé, porque no te lo puedo decir porque no lo he vivido, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas sí implica este tipo de reflexiones en ti para poder ir, Evolucionando. Así es, y ya como último, justamente pienso que también tenemos que aprender a salir de, o expandir nuestra zona de confort, no solamente en cuanto a actividades o hábitos, sino tratar de averiguar, hoy con el internet tenemos acceso, ¿no? Averiguar lo que no está a nuestro alcance ahorita físico, ¿no? Este, ¿Qué podemos ver? Porque eso te da una visión también diferente. Porque muchas veces nuestras aspiraciones se limitan a lo que conocemos. Si nosotros podemos ir más allá y profundizar sobre eso, nos va a abrir otro panorama y decimos, oye, yo a lo mejor quería llegar hasta crecer hasta aquí, ¿no? Ser de esta persona, porque es lo que conocía. Pero se puede, hay una infinidad de opciones. Entonces, explorar, explorar. Yo creo que el sacarle el mayor provecho a esta existencia... ¿no? vivir, llorar, estar triste, alegre, pleno, experimentar, creo que justamente esa es la parte importante en este sentido, y, y, ten, y todo el potencial que está dentro, pues sacarlo, no no dejarnos con absolutamente nada, este, y obviamente, pues, sí, con conciencia con y, y en beneficio propio y buscando el beneficio también del entorno, pero este pero sí, sí esta parte de simplemente ex expandirnos cada vez más y más. Pero bueno, pues muchas gracias por por su atención de hoy Pues agradecemos a todos Como siempre se nos acaba el tiempo Les deseamos un excelente fin de semana Ya empezaremos el, el verano Y estaremos en contacto Por Conciencia Tech Muchas gracias a todos Nos vemos la próxima semana Gracias Andrés por la producción Esto fue Conciencia Tech El espacio de la búsqueda De la mejor versión de ti hasta la próxima.